Yo no pago, yo denuncio. Evite ser víctima de extorsión. Conozca la modalidad carcelaria. La modalidad carcelaria es donde estos delincuentes utilizan un libreto muy bien estructurado y realizan desde la cárcel esa llamada a las víctimas. Está hablando usted con Jaime Alberto Simanca, comandante militar de los que como usted muy bien puede ver. Todos los comerciantes de pastelería, panadería, supermercado, barrote, y fama, ya nos han colaborado y tienen el paisalo en la mano. Después de toda la de todo lo que le dicen, que se identifican como del afaro, del ELN, hacen exigencias, puede ser de material de intendencia, de comunicaciones, de medicamentos, donde la persona no lo va a poder conseguir. Bueno, entonces, escúcheme, ¿cómo está la situación, con el mayor respeto que usted se merece de un alivio, hay cositas que está aquí, hermano. Nosotros no queremos tener comience con usted, porque sabemos que usted está haciendo las cosas bien hechas, hermano. Entonces, escúcheme cómo está la situación. Anote los datos que yo le voy a dar de un alivio. Toda esta psicología, todo este libreto, eh, es con el fin de que la víctima consigne. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.